chistes. Mamá mamá, hay un capo de fuerza afuera. Habla bien hijo, se pronuncia. Blablabla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. <coughs> Sayongata. ¿Qué deseas señor? Sayongata. Y Sayongata. Que quiere comprar leche. <coughs> mm. Te gusta. Mm de caramelo <coughs> bizcocho no, biscuatro es que no tengo mucha hambre <coughs> te cuento un chiste al revés vale ja <risa> ja qué bueno para llegar al otro lado lalalala <coughs> <risa> oye es muy mal mejor ¿Por qué? ¡Así no me oirás cantar! Va el cap. ¿Qué? ¡Ah, claro! ¡Ahora voy a invocar un fantasma! ¡Bum! Uh. ¡Ha funcionado! ¿Cómo llamas a un mago hecho de jabón? ¡BURBRUJO! <coughs> un día Pintura Pérez pegó un gran bote tan grande que cayó y manchó el suelo de rojo. Desde entonces los paquetes de manchar de colores se llaman botes de pintura. <coughs> fin.